En este video vamos a ver cómo grabar audio en Ableton Lite 9 Para grabar audio es muy simple, para ello vamos a activar la grabación de cualquier pista de audio En este caso voy a poder grabar mi voz porque tengo conectado un micrófono a la entrada de la computadora que por lo general es de color rosa Como pueden observar el medidor de decibeles detecta el nivel de audio proveniente de mi micrófono Voy a cambiar de vista la vista arreglo Voy a eliminar las pistas que no voy a necesitar en este tutorial. Para comenzar la grabación simplemente den clic en el botón de grabación global. Esta es una prueba de audio. Mi voz está grabando en estos momentos. Esta es una prueba de audio. Prueba de sonido. Como pueden observar, he podido grabar mi voz de una forma muy simple. Así como he podido grabar mi voz, también podríamos grabar cualquier instrumento musical como una guitarra, flauta o tambores. También noten que la prueba de grabación de audio que he realizado se grabó en audio monofónico. Esto ocurre porque en las opciones de grabación de audio, en este canal en particular, está ajustado para que grabe audio en un solo canal. Para cambiar esta opción, activamos la opción IO para ver las opciones adicionales. aquí es donde podemos cambiar esas opciones podemos grabar en estéreo canal 1 y 2 o canal 1 o canal 2 es decir izquierdo o derecha vamos a hacer otra prueba de grabación pero ahora en estereofónico para ver la diferencia esta es una prueba de grabación esta es mi voz una prueba de grabación estereofónica como pueden ver la diferencia entre una grabación estereofónica y monofónica se puede ver de una forma muy simple al comparar ambas versiones. Observen que en la voz monofónica solamente tenemos una frecuencia y aquí tenemos dos señales que representaría la señal de la izquierda y la señal de la derecha. Vamos a escuchar esto. Esta es una prueba de audio. Mi voz está grabando en estos momentos. Esta es una prueba de audio, prueba de sonido. Ahora la voz estereofónica. Esta es una prueba de grabación. Esta es mi voz, una prueba de grabación estereofónica. Realmente no hay mucha diferencia a la hora de escuchar esto, pero si sí vemos esta diferencia cuando vemos las frecuencias de audio de ambas versiones. Ahora vamos a ver para qué sirven las opciones de Punch-In y Punch-Out. Cuando activamos las opciones de Punch-In y Punch-Out significa que va a comenzar a grabar a partir de aquí y terminará acá, es decir comenzará a grabar a partir del compás 10 y terminará de grabar en el compás 12, vamos a hacer la prueba, esta es mi voz, esta es una prueba de grabación, solamente grabará aquí adentro y no grabará afuera, esta es mi voz, esta es mi voz, como pueden observar, solamente grabó en esta parte porque activé el punch in y punch out. Ahora vamos a escuchar esto. Prueba de grabación, solamente grabará aquí adentro y no grabará afuera estas. Como pueden observar, solamente grabó adentro de esta barra de loop porque estamos activando el punch in y punch out. Si no estuvieran activados, grabaría en cualquier momento. Ya para finalizar hay unas opciones en este menú que nos da la cuenta de entrada, es una cuenta regresiva, yo les recomiendo que le pongan una barra o un compás ya que comenzará a grabar a partir de que haga la cuenta regresiva de un compás esta es una prueba de grabación, estoy grabando mi voz estereofónica y como pueden ver solamente grabó después del conteo regresivo esta es una prueba de grabación, estoy grabando mi voz estereofónica. Para grabar en la vista sesión es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí nada más vamos a activar este icono y comenzar a grabar. Para parar la grabación simplemente vamos a darle clic en el stop del canal o en el stop global. Esta es una prueba de grabación, estoy grabando mi voz. Y podemos grabar múltiples pruebas, por ejemplo vamos a grabar otra prueba. Otro test de grabación, estoy volviendo a grabar mi voz. Y como pueden ver ya tengo dos clips con audio grabado en tiempo real. Vamos a reproducir cada uno de estos. Esta es una prueba de grabación, estoy grabando mi voz. Esta es una prueba de grabación, estoy grabando mi voz otro test de grabación, estoy volviendo a grabar mi voz y como en la vista arreglo vamos a mostrar las opciones de input output, es decir IO, para poder seleccionar si queremos que nos graben el canal derecho, izquierdo o estereofónico Otro test de grabación, estoy grabando mi voz, sí, bueno, sí. Y observen que me grabó en monofónico. Otro test de grabación, estoy grabando mi voz, sí, bueno, sí. Otro test de grabación. Y como pueden ver, he grabado de una forma muy simple, espero que esto les pueda servir. Y bueno, en el próximo video veremos cómo grabar notas MIDI al vuelo.